Las fotos que golpean a Jorge Real, Morena le sospecha más dura sobre su salud. El escándalo entre Jorge Real y su hija Morena pareciera estar muy lejos de terminarse. El conductor de intrusos está de vuelta en Argentina, tras su viaje a Londres. Pero al parecer, todavía no pudo controlar el enfrentamiento con su hija. Para peor, unas imágenes hacen suponer que Morena intentó atentar contra sí misma. La feroz pelea de More Real y con su padre parece estar lejos de terminarse. La joven arremetió duramente contra el periodista, que sufrió un escrache por parte del adolescente, que filtró un audio en donde se escucha al conductor de América no solo maltratarla, sino también criticar duramente a todos los cordobeses. Sin embargo, lo más grave de todo el escándalo son las últimas fotos que se vieron de Morena que, sumadas a los mensajes que publicó, Hacen sospechar lo peor sobre la joven. El viernes por la noche, Morena publicó el siguiente mensaje, gracias por cuidarme y haber llegado a tiempo, antes de cometer una locura. Pero no solo eso, hoy, publicó un mensaje en donde se la ve muy enamorada pero que, además, se advierte un detalle preocupante en su muñeca izquierda. Gracias por ayudarme a salir adelante. Gracias bonito mío. Que seas muy muy feliz siempre, ese es mi deseo, escribió Morena en su cuenta de Twitter. Etiquetando a su novio, Facundo Ambrosioni.